en el periódico Elistín el Diario un artículo acerca de la transformación del manejo de los precios que se ha venido dando de manera eh, abrupta, se puede decir, en el precio de los materiales de construcción. Precisamente ese artículo lo escribía mi querido hermano, más que hermano, casi hijo, eh, Ivano Collado, hijo de marido Antonio. Collado marinoski mi hermano Marino, y de Doña Rita. Así que a él lo tenemos acá. E Ivano es el presidente de la Asociación de Constructores de eh, la, San Francisco. De ¿verdad? la provincia de Duarte. De la provincia de Duarte. Buenos días, Ivano. ¿Cómo tú Buen estás, Buenos querido hermano ¿Cómo, y amigo. ¿cómo te Amado José Rosa, sí, entre señor. paréntesis, Amadoski. Verján Solamente, solamente, solamente ya. Ivano aquí en este grupo sabe a qué se refiere lo de Ivanovski o lo de Marinosky eh, o Amadosky. Y, los bolcheviques. y a mi querida sí. y compañera y amiga Carolina Medina, muchísimas gracias por la participación aquí. Mira, en tu artículo hay cosas que tú mencionas. Yo, yo, por ejemplo, planteo cómo es posible que el atado de varilla suba de 48 mil pesos a 72 porque el, el transporte subió. Si tú me convences, yo te lo voy a agradecer no, en este momento. es, es fácil. Eh, Adelante. Lo primero es, como tú señalas, que el transporte marítimo ha subido en la pandemia por, ser, por ciertos factores lo que es un 600% más o menos en sus, wow. sus precios. Un furgón de 40 pies, te costaba traerlo desde China, solamente el flete del contenedor, te costaba 1,276 dólares al inicio de la pandemia. Al día de hoy te cuesta sobre los 12,500 dólares. Pero no solo ese es el factor, el factor también es, como te explicaba fuera de cámara, o intenté explicarte porque el tiempo no nos dio, sí, sí, eh, la pandemia empieza en China. En China cierran los mercados de producción de muchísimos de los materiales de construcción, en este caso el acero específicamente que tú me estás preguntando, eh, que el 70% de, del acero que compra República Dominicana se lo compra a China. China para la producción debido a la pandemia. Y lo que pasa en el mercado de construcción es lo contrario, es un efecto de venta, de, de multiplicación en las ventas, debido también a ciertos factores, para mí el más importante, eh, las ayudas eh, dadas por los gobiernos de Estados Unidos, tanto de Trump como de Joe Biden, que donde familia, donde personas de familia individual recibían hasta 1.200 dólares por semana. Cuando tú calculas una familia de cuatro personas te recibían cerca de los 5.000 dólares. Semanal, semanal, por el incentivo de la pandemia. Al esa persona estar en una austeridad, eh, trancadita en su casita, le dieron valor a lo que era una vivienda de calidad, una vivienda digna, y aumenta entonces lo que es las ventas en el sector construcción, pero tenemos dos cosas que chocan. Tenemos una fábrica parada y tenemos una, un mercado creciente en las ventas, y eso es regla básica de la economía, ley de oferta y demanda, mayor demanda, obviamente, que los precios de construcción tienen que subir, y a eso tú le sumas también la, el stop en el mercado chino. ¿Qué pasa? Ahora mismo, para ponerte el ejemplo de la varilla nuevamente, un atado de varilla, una tonelada de varilla, sí. en el mercado chino te cuesta entre los 750 y 800 dólares. Y yo te voy a hacer un ejercicio rápido, amado. Cuando tú pagas en China... Eh, un precio de, vamos a coger un promedio de los 750 y los 850 vamos a coger 800 dólares, ¿no verdad? Sí, sí, sí. Y tú pagas 12.500 pesos de transporte por un furgón que solamente te puede montar por el peso 30 atados de varilla. Tú, tú haces el siguiente ejercicio, 12.500 dólares entre 30 atados, estamos hablando de 416 dólares. Cuando tú le sumas eso a los 800 dólares... Que te, que te cuesta promedio, estamos hablando de 1.216, cuando tú lo multiplicas por 57 te da 69 mil pesos y ahora mismo un atado aquí te cuesta 72, 73 mil pesos sí. a eso tú no le estás sumando aranceles aduanales, tú no le estás sumando transporte terrestre, ni tampoco el margen de beneficio que tiene que ganas un ferretero por invertir ese dinero y ponerlo en la puerta de tu construcción. Sí, pero sí, pero hay una y cosa te digo ¿con, algo, amado, con, con, el, perdón, con sí. el perdón de Yerian que está en la gatera para hacerte una pregunta, pero para que no perdamos el hilo eh, eh, exacto y el cemento, el cemento de fabricación local. El cemento yo lo compré hace seis meses Ajá, es a 240 semana. pesos la funda. Y déjame ahora cada 390. Déjame explicarte algo. El, ya, explícame eso. El cemento ahí, ahí no hay flete. Déjame explicarte que, que viene de China ni que viene de ningún sitio. Mira, Amado, el cemento es de fabricación local, pero uh -huh. hay materias primas como el Clinket que uh -huh. no son hechas en República Dominicana, sí. que hay que importarlo. Sí. Yo hice un ejercicio la semana pasada, cuando estaba haciendo el estudio de esto, de cómo se estaba, se estaba comportando el precio del cemento a nivel internacional. Yo busqué países, comparativamente, que tengan las mismas características que nosotros geográfica y económicamente. Okay. Y cuando vamos a República Dominicana, una funda de cemento, al día de hoy, casi está costando 390 pesos. 390. 390. 6.84 dólares. Uh -huh. Pero cuando tú te vas a Guatemala... Una funda de cemento Portland, que es el mismo cemento que nosotros estamos, que utilizamos aquí, sí. de 42.5 miligramos, te, te está costando 75.48 que sale guatemalteco, que cuando tú lo llevas a dólares son 9.81. O sea, está 3 dólares. dólares más caro. Está más caro que aquí, pero cuando tú te vas a Panamá, el cemento Portland de 42.5 kilogramos te cuesta 8.50 balboa panameño. ¿Tú sabes Dos cuánto man. cuesta un dólar americano en Panamá? Uno por uno te cuesta 8.50 dólares norteamericanos también una funda de cemento Portland. Cuando te vas a Puerto Rico, que a nivel geográfico es, eh, exceptuando a Haití, exceptuando a Haití por las condiciones económicas no nos permiten compararnos con Puerto Rico. Llave de... Puerto, rico. Exactamente. Puerto Rico, sí. Sí, cuando te vas a Puerto Rico, una funda de cemento Portland te cuesta 10 dólares. Cuando te vas a México, que es fabricante de clinket, y Cemex, que es... La fábrica más grande de cemento aquí es cemento mexicano, de se Mexicana, fabrica en México. Sí. O no se fabrica, porque se fabrica aquí también, pero son de origen mexicano. Una funda de cemento, allá un saco de cemento, te cuesta 9.93 dólares. O sea, o sea nosotros, tenemos más barato. nosotros tenemos el precio más barato temporalmente. Por eso sí. yo digo que no es lo que nos está pasando. Sí, es no lo no. que nos va a pasar cuando nos regimos a mercados internacionales, eh, vemos que estamos en, por debajo del precio promedio de los otros países y que a nosotros también no viene un aumento en el semestre O sea, eso quiere decir que, que va a aumentar. Es lo que, enti es lo que entiendo. Eh, una preguntita, más? Collado. Sí. Partiendo de esta realidad que se vive, eh, que has planteado claro. y que todas las personas del sector conocen, y nosotros como ciudadanos entendemos que viene eh, de segunda con esta situación el alza de los precios de las viviendas tanto de las que se están construyendo como de las actuales, inmediatamente se disparen los precios háblanos un poquito de eso porque va a afectar de manera directa a la población al que vive alquilado oh, okay. eh, al que tiene su casa y se va a beneficiar porque le va a elevar sí. y al que piensa comprar su entonces, casa. Así, sí, así a, a, a, ahí mismo antes de que tú eh, respondas la pregunta, entonces a la gente que aproveche de una vez la, la, feria, la, la, en la ¿eh? feria hipotecaria que tiene la sesión Duarte antes de que, de que se que suba todo ¿verdad? quizá ahora se pueda conseguir el mejor precio. Adelante eh, Sí, eh, eso es eh, lógico, eh, lógica de caballo como yo digo, no solamente los, los precios de, de la construcción lógica de, lógica de claro. caballo, algo simple eh, no tanto los precios de los materiales de construcción también los solares, la mano de obra sí, también nos ha aumentado aquí y es lógico que ya los precios eh, un metro cuadrado de construcción hacerlo, construirlo no te cuesta lo mismo que a un inicio de pandemia esas son las consecuencias indirectas de la pandemia, es lógico que la pandemia no solo nos vino a afectar a nosotros a nivel sanitario, también nos va a afectar a nivel psicológico y a nivel económico. Y esos es efectos de la pandemia se van a repercutir por los próximos seis o siete años si salimos rápido de lo que es la vacuna. Ivanoff, entonces tú como, como ingeniero y, y que estás empapado sí, en, en, en el área, ¿qué debe hacer el gobierno para contrarrestar en todas estas situaciones? Bueno, el gobierno tiene muy poco que hacer, porque como te explicaba, es un comportamiento a nivel mundial. Hay acciones que se sí pueden hacer, por, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada, que el gobierno, Industria y Comercio, elevó... En la tarifa de lo que eran viviendas de bajo costo de 3 millones y pico lo subió a 4 millones y medio. ¿Con qué objetivo? Con unos bonos que da el gobierno cuando las construcciones son con fideicomiso, puedan abarcar un, um, un margen más amplio entre lo que son la vivienda y yo poder, poder aportar algo más. Nosotros, como asociación, eh, la asociación de la capital que trabajamos en conjunto con la asociación de Santiago también, le hicimos una solicitud al presidente de que nos. Liberaran o que flexibilizaran los aranceles para nosotros poder importar directamente los materiales. Y cuando hicimos los ejercicios de importación, nos dimos cuenta que no valía la pena nosotros invertir ese dinero en importación porque el margen de ganancia era muy poco. Entonces, tenemos poco que pedirle a, al Estado, sino un comportamiento global que lamentablemente quien va a adquirir este peso es el adquiriente de la ¿Hay, vivienda. Hay la posibilidad, Iván, de utilizar otro Oye. tipo de materiales que no sean los que tradicionalmente se utilizan para hacer vivienda. Eh, sí, yo soy de lo que digo que hay materiales base como el cemento y la varilla, por eso siempre tomamos eh, el parámetro de, de, de esos materiales para los precios. Pero sí, en San Francisco de Macorís, yo siempre digo que hay un status quo de la, de, de, de la forma de construcción, que sí, nosotros debemos de variarla, porque cuando nos vamos a polos turísticos como Punta Cana, Las Terrenas, usan otro tipo de materiales de determinación que. Ya mucha, muchos constructores de aquí, incluyéndome, estamos adoptando ese tipo de determinación. Por ejemplo, estamos sustituyendo el pañete interno por estuco, que te dará hasta una mejor calidad eh, y duración. Estamos, eh, ¿Qué es estuco? Estuco es una mezcla de yeso con unos químicos... Que te dan una terminación bien lisa. Okay. Por ejemplo, en la parte de afuera también estamos usando un material que se llama Granny Plus. ¿Y no sale más caro así? No, no te sale más Coñado. caro. Coñado. Sale más barato ¿Cómo? porque ahora mismo lo que está aumentando es el cemento. Eh, escúchame, Carolina, mismo, eh, a propósito de. Se dijo eh, cuando se inauguró Punta Catalina que supuestamente las, las cenizas. De, de, de Que emite esta empresa podrían ser utilizadas precisamente para, para eso de, de yeso y, y para la construcción. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo no ciencia? he visto en ningún país del mundo que eso sea utilizado. Esos son siempre residuos que no sirven para nada. Por eso nosotros hemos visto cosas como el y ese tipo de cosas que lo que anda cada quien sorteando hasta la vez, ¿dónde van a tener? Collado, okay. ¿cómo va a afectar o cómo ha estado afectando esta situación a los constructores? Bueno, nosotros quien nos ha en plano, de una manera ejemplo, directa muy fuerte, porque al principio de la pandemia, al aumentarse la preventa, uno hizo ventas futuras, que ahora eh, presupuestamos a un precio y no ha incrementado cerca de un 10 o un 15%. Eh, nosotros, la asociación de constructores, estamos evaluando, evaluando cuál es la medida que vamos a tomar con nuestros clientes para poder corresponderles con los contratos que ya tenemos, quedar bien con ellos, cumplirle, pero que también ellos entiendan un poquito la... la, la la situación en la que estamos... Eh, Algo que se da, para un aclarando, a ver, porque como que no, no entiendo bien esa parte. Quien vendió en plano a 5 millones de pesos, el margen de ganancia disminuyó. No, ahora mismo con 5 millones, millones de pesos tal vez paga eso. Lo que tú vendiste en sí Entonces, hay gente que aquí, que para nadie es un secreto que venden dólares No sé si tú lo haces, pero sí hay mucha gente El precio del dólar ha ido bajando, eh, ha ido bajando. Sí, También Sí, pues, ha, ha habido una psicología inversa Como nosotros decimos exacto? Porque el dólar baja y los materiales suben Esos son cuestiones de pandemia. Entonces hay gente perdiendo. que cree bueno, yo vendí en dólares, eh, me voy a cubrir, no, pero a, Ahora no, que vendió en dólares eh, fue el efecto contrario que hizo. O sea, y sumarle a eso, el efecto del alza de los precios, deja es la quiebra prácticamente que se puede. ir mucha gente. En los contratos que se hacen de promesas de venta, que son este tipo de contratos cuando tú compras en planos eh, hay, un, hay una cláusula que, que deja salvado eso, producto de las eventualidades que se puedan dar durante el tiempo. De la sí, sí, normal. hay causas de inflación y de deflación. Exactamente. El de la okay. inflación que si sube, el precio de la vivienda sube, y de la deflación que si va, el precio de la vivienda baja Ah, pues están Hay muchos contratos, hay muchos ingenieros aquí que tienen esa cláusula. Eh, quien no lo tenga va a tener para que, que, que por... ser muy sólido aquí para poder sí, cumplir con sus compromisos. Para poder, exactamente. Así es, así es. Bueno, una pregunta ya al final es la siguiente, Iván. ¿Tú sabes que me he encontrado... Que en lugares turísticos, como el caso de las terrenas, que la, lo tenemos muy cerca, las, la, las viviendas y, y hasta los solares, la, es más barato que aquí en Macri. ¿A qué se debe esa exageración de los precios aquí de San aquí todo. A lo mismo. Eh, antes de la demanda, no era así. Antes de la, de bueno, la pues pandemia, no la pandemia. Me, refiero ahora, me refiero a todo el tiempo. Así, ha venido de unos tiempos para acá. Todo está más caro que todos los... Depende. Aquí hay mucha demanda, amado. Recuerda que nosotros somos uno de los pueblos que tiene... ...más personas que envían remesas del extranjero, uh -huh. la construcción aquí siempre ha sido un activo sí. muy fuerte de la economía y la, volvemos otra vez a la ley básica de la economía, aquí siempre ha habido una alta demanda en la construcción y eso incrementa los está, precios. Por, último, los ¿Cómo está San Francisco perdón, Gerán, a nivel de construcción en estos momentos? Eh, o sea, de la cantidad de proyectos que se están haciendo. No, no, ahora la construcción está en su máxima expresión. Sí, okay. sí, e incluso es. eso bueno. viene desde la, desde la pandemia, que hubo un aumento, ah, Sí, y siempre, como yo le decía, siempre ha sido un activo muy fuerte la economía, pero ahora con la pandemia, hasta sí. ingenieros que están empezando de cero venden en plano. Sí. Antes bueno. que tú empezaste de cero y vender en plano, te sí, sí. chequeaban de arriba abajo y sí. averiguaban el peligro. Sí, ¿Y si y tú, tenía ya, dinero para... Hoy un amigo que, que abrió una trocha. Y, y comenzó una, una organización, ya dejó de vender, ya, ya no vendo más. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero venga, que es hay que esto. Bueno, señores, ha, te, ha sido una interesantísima entrevista gracias, con Iván Collado sobre el tema de la construcción, con un tema sí, gente que, sabe de que eso. a todo el mundo le interesa ese tema. Gracias, ingeniero Iván Collado, presidente de la Asociación de Constructores de la provincia Duarte, con quien hemos conversado acerca de esta locura de los precios, ¿no? cómo se han disparado todo, producto de una serie de factores que él mismo ha manifestado aquí y que fue motivo de su artículo en el periódico El Listín del Sábado. busca El Listín del Sábado y lea ese artículo porque es ah, muy interesante. interesante. Y muy llano, es sí, lo bueno, sí. muy llano. Gracias, Iván. Gracias, gracias a ustedes, gracias. señores, por la oportunidad. ¿Cómo no nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan Sí, viene el reportaje ahí de contenido. la calle ahora